Después de la resaca de la Lotería de Navidad, donde un cuarto premio lo visitó la localidad de Molina, Aragón, hoy disfrutamos de un Belén Viviente organizado por la Asociación de Amigos del Castillo junto con el Centro Joven de la localidad. Estamos aquí en el Belén Viviente de Molina, eh, de Castillo de Molina. Eh, es una excusa un poco para juntarnos mucha gente del pueblo, la verdad es que es una maravilla que... ...muchísima gente se haya juntado aquí para hacer este tipo de, de evento... ...que en, re, en, definitiva, en definitiva lo que queremos es... Eh, pues reivindicar el uso del castillo... ...que lo tenemos abandonado... ...prácticamente los únicos que vienen a ver el castillo son los turistas... ...la gente de Molina no viene... Eh, ...mucha gente de la que vengas probablemente no, no ha estado nunca aquí en el castillo... ...y es la excusa... ...independientemente de que esto salga bien, salga mal... Eh, nos hemos juntado la gente, hemos participado, ha participado muchísima gente y a las 12 del mediodía vendrá su majestad de los reyes a traer el incienso oro y mirra al a niño Jesús. ...y también van a recoger las cartas de los Reyes Magos". Y con un gran número de asistentes... ...a las 12 en punto hicieron su visita... ...los Reyes Magos de Oriente... ...para recoger las cartas de los niños de Molina de Aragón... ...en esta iniciativa para poner en valor... ...el Castillo de Molina de Aragón. Bueno, pues fue hace mes y medio... ...que una compañera y yo trabajando... ...dijimos, oye, ¿y si hacemos un Belén viviente en el castillo? Y la verdad que al principio fue como una idea muy loca... ...de que no se podía llevar a cabo... Pero aquí estamos, o sea que al final entre el trabajo de, de la asociación, el centro joven y de muchos molineses que han contribuido a que esto sea posible, pues al final se ha podido llevar a cabo.